Ojalá que la prosperidad y la dicha se abracen por igual en el corazón de todos mis amigos, en el corazón de todos mis enemigos también. Que el acontecer que le llega a unos, a unos y a otros no esté exento de suficiente amor que contenga música, música, música, música, música, música. música. la música Amor, que no falte no falte música, no, no, que no falte jamás Que no falte amor, que no falte música, no, no, que no falte jamás ¡Feliz I'm the la vida no no que no falte que no falte el amor en el mundo siempre ha de estar aquí junto a nosotros entre nosotros